Lo que se ha conseguido es eh, la eliminación total de barreras arquitectónicas mediante unas pasarelas eh, que están integradas en una estructura colgada entre las dos fachadas de los bloques interiores que dan al patio. Lo que hemos eh, hecho también es eh, centralización y renovación de todas las instalaciones comunes del edificio, electricidad, agua y gas. La obra de eliminación de barreras arquitectónicas ...ha supuesto para la comunidad... ...una mejora en la calidad de vida... ...sobre todo para las personas con discapacidad... ...o con dificultad en la movilidad... ...la mayoría hemos hecho un cambio de ventanas... ...para unificar... ...y hemos notado mayor eficiencia energética... ...por otra parte el edificio ha ganado en estética... ...y con lo cual ha aumentado el valor de las viviendas... ...estamos muy contentos con la realización de la obra... Gracias a las ayudas que aporta el Gobierno de Navarra eh, se nos ha dado el impulso para poder tomar la decisión porque es una obra de gran envergadura, de mucho coste económico y esa ayuda ha sido muy bienvenida.